Amiga, aquí en Gran Canaria Accesible. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Pues mira bien, ya aquí en pleno apogeo después de día y medio de trabajo. ¿Y tú cómo valoras las jornadas? ¿Han ido bien? Bueno, yo diría que han ido fenomenal, incluso hoy más movimiento que ayer. Ayer en la inauguración por la mañana había muchísima gente, pero hoy yo creo que ha, sido, ha habido más participación. Por lo menos de cara a nuestros talleres hemos, eh, nos hemos dado cuenta que el movimiento ha sido mucho más inminente. ¿Y cómo valoras los talleres? ¿De qué han sido? Cuéntame un poquito la temática. Te cuento, nuestros talleres, es, te invitamos a vivir la experiencia, a sentarte en una silla de ruedas, ...para que valores eh, tú mismo, desde que te levantas de la cama... ...hasta que sales a la calle, por los accesos que tenemos... ...en nuestra ciudad, cómo te mueves... ...o sea, con todas las dificultades con las que nos encontramos... ...y eso siempre lo digo, que nuestro taller... ...siempre es mucho más suave que la realidad... ...la realidad es mucho más dura que lo que nosotros ponemos en el taller... ...pero si sí nos hemos dado cuenta que los resultados... ...de las personas que hacen el taller... Es muy positivo, han dicho, oye, qué difícil lo tenéis, oye, cómo os movéis por la ciudad. Bueno, pues a pesar de todo eso, seguimos moviéndonos por la ciudad. Pero queremos una ciudad donde podamos circular de forma normalizada, segura y autónoma. Y, y este taller, que se convierte en señero en nuestras jornadas, incluso en otros actos que hemos desplegado, lo, lo elaboran de manos de qué entidad? A ver, te cuento, este, este taller sale de una idea que llevábamos hace... Eh, ...haciendo talleres y jornadas en los colegios hace ya casi 10 años... ...y esta idea sale de, la de un colaborador de la Policía Local de Arucas... ...y en Canarias, entonces en Canarias pone las ideas... Y, ...y el Ayuntamiento de Arucas puso los recursos para llevarlas a cabo... ...entonces tenemos un taller que está fantástico... ...y que cada vez que lo vamos a desplazar siempre contamos... ...con el Ayuntamiento de Arucas que está siempre disponible para colaborar. Qué bien, yo creo que es fundamental que podamos ponernos en el lugar del otro... Este taller lo permite, permite la participación, el encuentro humano, la cercanía. Vamos, yo creo que es todo un éxito. Mira, ¿y crees que habrá una tercera edición? Hombre, no lo creo, estoy convencida. Es que debe de haber una tercera edición. Tenemos que, o sea, la accesibilidad de las personas con diversidad funcional, como a mí me gusta decirlo, porque no me gusta utilizar la palabra de menos válidos. Menos válidos, ¿para qué? O sea, con diversidad, porque yo, por ejemplo, yo digo con que estuviera de pie sería una minusvalida para jugar fútbol. Sería incapaz. Como yo. Entonces, pues cada uno con sus cualidades, ¿no? Y cada uno, y cada uno con, eh, aportando sus ideas. Yo creo que esto es necesario, no se puede quedar en una edición ni en dos. La accesibilidad, las personas, que estamos hablando de todas las personas, porque cuando hablamos de accesibilidad parece que centramos las miradas en las personas y a ruedas, y eso es un error, porque todos vamos para mayores. Todo vamos a pasar a ser dependientes en un momento de nuestra vida. Entonces estamos hablando de todas las personas, de, de invertir en futuro, en calidad de vida para todas las personas. Y esto no se puede quedar en una edición y dos, obviamente. Bueno, nos quedamos con ese mensaje de futuro, de volvernos a encontrar aquí en la Feria de Gran Canaria Accesible. Muchas gracias. Gracias a ti. Colega.